Ando, mira, un bate. Ostras. Asensiu meu. No sé de qué ane, Eh, mira, de aquí hay sangre. Te parece ser bastante reciente. Es verdad. Ah, cara. Eh. Corta. Eh. Os a viciar. Eh, mirad, arruinas. Ah, ahí están. Va, no creo que sea la verdad. No hay Bueno. Están sacando fruta. Vamos a probarla. Mi macha es tan bella este. Mi barón ahí sí. He botado allí capa. Vamos a explorar a los dos. Ahí de Hay que tener cuidado. Dame no un segundo. El tercero. El tercero siempre muerto. El segundo también. ¡Ha segundo algo ahí! Y ¿Y? Aquí queda vigilar. Aquí no hay nada. Creo que podemos dar vuelta. Sí Vamos a la segunda planta. ¿No has escrito eso? No, no he escrito nada. vamos a tirar a por cierto. Vale. No, no hay nada. Vámonos. No. Eh, seguimos explorando. Mira, hay más ¡Vamos! con... ¡Vine con ¡Vine con atrapar! ¡Caray! ¡Verde! ¡Que venía el carro! ¡Oh! <risa> <Wow>. <risa> <risa> ¿Dónde vamos de ¡Mierda, mierda! ¡Ven para aquí! ¡Me cago una mierda! ¡Oh, no! ¡Ven para aquí! ¡Dónde, ¿Dónde está! ¡Ven, escuchen! ¡Corre, corre! ¡Ven, un corre! Ya oh. <risa> tengo fame, <risa> morre, Castro.